Hola, de nuevo, buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Hola Luis, sí, señor. Muchas gracias, muchas gracias. Qué pena es que cerré la reunión por error. Eh, Tranquila. Para contarles que me llamó el panelista. Sí. Y va a demorar unos cinco minuticos, entonces vamos a arrancar un poquitico adelante, atrasaditos del tiempo en el que, en el que tenemos respuesta, ¿vale? Ah, ok, vale. vale. Super. no entiendo qué le pasa a Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que se han uh, sacado el tiempo para estar hoy en este espacio. Eh, mi nombre es Luis Carlos Ciceri yo soy asesor jurídico de la Clínica de Interés Público País de la Universidad de los Andes. Este es el tercero de una serie de seis webinarios que vamos a tener en los que vamos a trabajar temas relacionados con la ley 1996 de 2019. En el día de hoy vamos a hablar sobre la interpretación de la ley 1996 de 2019, ya que en los anteriores hemos estado tratando temas como la voluntad, la discapacidad, la toma de decisiones y el ejercicio de la jurídica. Permítanme recordarles que este espacio cuenta con el, eh, la interpretación en lengua de señas colombianas Pueden ubicar eh, la pantalla donde aparece el intérprete y fijarla en sus pantallas haciendo clic en los tres punticos que hay en la parte superior izquierda derecha del recuadro donde aparece el intérprete y seleccionando la opción de anclaje para poder tener la presente pantalla. Les agradecemos nuevamente a todos por, por, por asistir a este espacio. Es para nosotros muy importante contar con su asistencia en el entendido de que estos temas son de gran relevancia en este momento por la novedad de la ley 1996 y para que su pedagogía permite el ejercicio del derecho de las personas con discapacidad. Para el día de hoy vamos a tener como panelista a Mario Andrés Ramírez. María Andrés Ospina Ramírez, él es investigador de la Universidad Externado de Colombia, también es eh, magíster en Derecho, es una persona que tiene mucha trayectoria trabajando en temas de capacidad jurídica, de hecho tiene una publicación en relación con la ley 1996 2019 Y en breve estaremos dando inicio a este espacio, les agradezco nuevamente a todos su paciencia y en breve estaremos comenzando. Como les estaba comentando anteriormente, el invitado de hoy es Mario Andrés Ospina Ramírez. Él es un abogado egresado de la Universidad externa de Colombia. Es investigador del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Pideradita. Y ha obtenido títulos de maestría en Derechos Fundamentales y Estudios Avanzados en Derechos, en derechos Humanos eh, de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es candidato a doctor del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, Luis Cuernos. Buenas tardes, Luis Carlos. Buenas tardes a Buenas tardes, María. Justo les estaba contando a nuestros asistentes eh, quién eras, eh, tu experiencia, tus credenciales que te hacen más que genial tenerte aquí en este espacio para que nos converses de tu experiencia, de tu conocimiento. Eh, les estaba comentando que vamos a hablar un poco sobre la interpretación de la ley 19.96 y ya en los dos webinarios anteriores estuvimos tratando temas como la voluntad, las preferencias, las decisiones de las personas con discapacidad y un poco cómo es el, el, el papel de la capacidad jurídica en el ejercicio de derechos desde el proyecto de vida, desde el desarrollo del proyecto de vida y de las decisiones. Hoy me gustaría hablar contigo sobre la interpretación de la ley 1996. Entonces me gustaría arrancar, no sé si de pronto quieres eh, hacer alguno, algún comentario inicial o si de pronto quieres presentarte nuevamente. Ok, vale. Ok, perfecto. Bueno, eh, bueno, muchas gracias Luis Carlos por la, por la invitación y bueno, a País, también por, porque siempre hemos trabajado de manera mancomunada en este tipo de… de, de, de, de eh, eh, eh, impulsando este tipo de proyectos académicos y bueno, eh, para mí es un honor es poder trabajar aquí con ustedes. Eh, bueno, Luis Carlos, pues básicamente eh, pues podemos hacer una, una mención inicial a la ley ¿no? una eh, mención a, a cómo se ha el proceso, bueno, seguramente lo han trabajado en, una, en alguna sesión anterior, pero que, creo que no sobra, mencionar un poco cómo, cómo se dio el proceso en la elaboración de la ley concretamente es importante destacar que la ley eh, pues ha sido un producto de un proceso eh, de negociación, es un, pro de, un proceso que se ha dado a partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, convención que fue eh, firmada en el año 2006 en la ciudad de Nueva York y que fue ratificada por Colombia en mayo del 2011, ¿no? convirtiéndose Colombia en el país número 100 en ratificar la convención, ¿no? Y a partir de pues, esa convención, de la ratificación de la convención, pues se han dado unos pasos importantes a nivel interno para efectos de, de adaptar ese, ese sistema normativo que está en la convención al sistema colombiano, ¿no? Pues la convención es un tratado internacional, seguramente ustedes lo han visto previamente, pero bueno, creo que no sobra, no sobra comentarlo, ¿no? Es un tratado internacional de derechos humanos, es el primer tratado que se dio en el siglo, en el siglo XXI, ¿no? Y, eh, pues, eh, eh, frente a la convención interamericana, pues, tiene unos avances importantes, ¿no? Porque adopta el modelo social de la discapacidad, que como seguramente ustedes lo han, lo han mencionado, lo han trabajado previamente, pues, asume que la discapacidad es producto de la interacción entre las personas y las barreras, ¿no? barreras sociales, de conducta, barreras económicas, etcétera, ¿no? Y el tratado además, este tratado de la Convención de la ONU, pues también asume que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos. Y eso tiene un efecto muy importante porque ya desplaza la idea de la discapacidad desde el ámbito meramente médico o asistencialista, al ámbito de la igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, ya empezamos a darle un enfoque de derechos humanos y de, a partir de ello, pues, ya empieza a asumirse que las políticas de intervención, las políticas eh, que adaptar el Estado, pues, tienen que estar en clave de este tipo de principios o de estos contenidos axiológicos de la Convención, ¿no? Básicamente eso. Y se asume, entonces, que eh, las medidas que se adoptan para efectos de garantizar los derechos de las personas con discapacidad tienen que ir en clave justamente de esa igualdad de oportunidades y de esa autonomía, ¿no? Entonces, pues, la, la ley al final es producto de ese proceso que se dio, ese proceso que se dio en Colombia, y que eh, al final, pues, dio un eh, desarrollo a los principios de la convención, ¿no? Básicamente eso, ¿no? La convención, la ley, pues, adopta, como ustedes seguramente la, lo, pues, ustedes han hecho unas actividades previamente, seguramente ya han hecho, han tenido oportunidad de hacer misión a la ley, ¿no? La ley, eh, 1996, que se titula de la siguiente manera, ¿no? Se titula por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayor de edad, ¿no? Y es una ley que termina siendo, pues, eh, que es revolucionaria, ¿no? En el ámbito colombiano, porque previamente el sistema colombiano mantenía un sistema de, de representación, ¿no? De representación. ¿Qué es básicamente la representación? Pues es un modelo atrás del cual... Eh, se asume que hay personas que son incapaces o incompetentes para llevar a cabo actos con efectos jurídicos, para lo cual o por lo cual eh, se le nombra un representante, ¿no? un representante, un curador, un tutor, que asume decisiones eh, frente a, o decisiones que tienen efectos sobre esa persona, básicamente eso, ¿no? Es el modelo que eh, tiene una eh, vigencia importante en el sistema colombiano, desde el Código Civil de 1887, y que incluso, se mantuvo en la famosa ley 1306 del 2009, ¿no? la ley de capacidad jurídica que se expidió unos años antes de la convención. ¿no? Básicamente, ley 1306, que, está, que mantenía ese modelo de representación. ¿no? Entonces, la ley, pues ya la ley resulta revolucionaria, la ley 1996, en tanto que esta ley ya reconoce que eh, los seres humanos tenemos derecho a la capacidad jurídica, pues, concretamente, eh, se refiere a personas con discapacidad, mayor de. Sobre esto hay, una, hay, hay, unas hay, unas hay unas cuestiones que son interesantes para analizar, ¿no? Y claro, hay que tener en cuenta que la ley es producto de, digamos, de diferentes fuerzas, ¿no? De, hay diferentes agentes que intervienen en ese proceso, eh, interviene en la academia, interviene la Procuraduría, interviene el Ministerio de Justicia, o intervienen diferentes eh, agentes o funcionarios y particulares y, y grupos de derechos humanos. Y claro, al final la, la ley es producto de ese proceso de negociación, ¿no? Y seguramente, pues, esto da lugar a que hay alguno contenido de la ley que posiblemente, pues, puedan generar algunas, algunas discusiones, ¿no? O algunas, por lo menos en el ámbito académico. Y una de esas discusiones es si cuando hablamos de capacidad jurídica, definitivamente tenía que asociarse a la discapacidad o no. Y creo que esa es una primera cuestión que queríamos debatir, ¿no? Bueno, efectivamente, capacidad jurídica solamente tiene que ver con discapacidad, y desde mi punto de vista, no. No, no necesariamente, pero la capacidad jurídica tiene que ver con actos de disposición de intereses, ¿no? Digamos, todavía existe una discusión sobre, bueno, ¿qué es capacidad jurídica? ¿Qué se puede entender por capacidad jurídica? Pero podríamos decir de partida que es un elemento que habilita al ser humano para ejercer actos jurídicos. Pero claro, esos actos jurídicos muchas veces tienen relación directa con los derechos fundamentales. Entonces, no solamente una habilitación legal para un acto jurídico de carácter legal, civil o no, eh, civil, patrimonial o no, sino que son actos que tienen que ver directamente con derechos fundamentales, ¿no? Y ahí viene la importancia de la capacidad jurídica en un, en un enfoque de la Constitución y de los derechos humanos. Capacidad jurídica no solamente tiene que ver con actos patrimoniales o no patrimoniales de disposición de intereses con carácter jurídico en el ámbito civil, sino que la capacidad jurídica tiene que ver con, un, es un asunto de derechos, ¿no? una habilitación para ejercer derechos fundamentales. ¿no? Entonces, eso hace que cuando hablemos de capacidad jurídica, no lo circunscribamos eh, simplemente a un ámbito de, de eh, personas con discapacidad, sino que efectivamente la capacidad jurídica tiene que ver con cuestiones que se relacionan con diferentes grupos de la población, incluso con personas eh, eh, que no han alcanzado la mayoría de edad, o personas, por ejemplo, los personas mayores, ¿no? De hecho, recientemente, en el año 2015, se firmó la Convención Interamericana para la protección de los derechos de las personas mayores. Y justamente, creo que en el artículo 30, si no estoy mal, ustedes me pueden corregir, artículo 30 o 31, pues establece ese, ese derecho de la capacidad jurídica de las personas mayores, ¿no? Mayores como aquella persona, porque ya, digamos que se entienden también como personas adultos mayores, ¿no? Adultas mayores. Y también se establece ese derecho a la capacidad jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que esta ley seguramente el efecto que tendría que tener, en principio era un efecto de, digamos, mucho más expansivo, ¿no? O, o más, digamos, eh, podría haber tenido un mayor digamos, efecto frente a ese derecho de la capacidad jurídica, en tanto que no se, se circunscribe solamente a personas con discapacidad, sino también a otros grupos de la población como personas mayores. ¿Eso qué quiere decir? Que esa ley pues reduce el ámbito a la discapacidad y posiblemente podría haberse, digamos, podría haber tenido un efecto también para personas eh, mayores, ¿no? Por ejemplo. Y de hecho, la misma ley habla de eh, niños, ¿no? De, perdón, de adultos, ¿no? Entonces, personas adultas, y eso hace que también, de alguna manera, pues, deje por fuera situaciones que tienen que ver con personas que eh, tienen menos de 18 años, ¿no? Entonces, eso también, seguramente la ley, ahí también eh, pudo haber, digamos, que... Eh, digamos, eh, eh, tenía un efecto mucho más extensivo a propósito de la capacidad jurídica de personas que no han cumplido la mayoría ¿no? Entonces, partiendo de eso, pues, la ley incluye unos contenidos que, eh, digamos, que derivan de la convención, ¿no? Convención como tratado internacional, y dentro de esos contenidos pues están los principios. No sé si tú quieres, Luis Carlos, que le demos un poco de los principios o... Digamos, sí, claro. O sea, eh, sí, claro, Mario. Eh, primero, si... Totalmente acertados el artículo 30 de la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores. Es muy, es, es muy interesante que en la Convención sobre Personas Mayores, tanto como eh, para personas con discapacidad, para los derechos de personas con discapacidad, se hable de la capacidad jurídica de esta manera, entendiendo de facto que antes no se les consideraba que tuvieran una capacidad jurídica dentro de su personalidad jurídica y dentro de sus aptitudes para ejercer derechos o para ser eh, beneficiarios de derechos. En esta línea de ideas, y de pronto un poco antes de hablar de los principios, la presunción de capacidad jurídica del artículo sexto de la ley 1996, debemos interpretarla como que introduce la capacidad jurídica o que modifica la capacidad jurídica uniéndose con los otros regímenes de personas menores de edad, o, o, o cuál es el cambio ahí, porque sí puede haber confusión con los menores de edad, y desde mi perspectiva, y nos gustaría escuchar tu opinión, la presunción, lo que hace es poner en igual condición y posición a las personas con discapacidad que a las personas que no tienen una discapacidad, sin que esto implique modificar el régimen de menores de edad. Ok, bueno, varias cosas sobre eso, ¿no? Varias cosas sobre eso. Una es que el derecho, creo que bueno, la persona que nos, nos acompaña el día de hoy, seguramente no todos son, no son abogados y abogadas, ¿no? Entonces, de pronto puede ser pertinente hacer algunas algunas precisiones. Y una de ellas es que el derecho es una construcción humana, ¿no? es una construcción humana, que en ocasiones le damos el carácter de dogma, ¿no? el dogma del derecho, y eso hace que en ocasiones asumamos que el derecho es una obra perfecta. Y no es así. El, el derecho es el producto de una voluntad humana. Y por supuesto, cuando hablamos de una ley, por ejemplo, pues es producto de un acuerdo de voluntades. no Digamos, El Congreso, por ejemplo, pues hubo un proceso en el cual se debatió la ley, se ajustó la ley en algunos contenidos, y eso hace que al final la ley posiblemente, o la norma jurídica, en sentido amplio, pues, eh, también puede adolecer ciertas, digamos, eh, fallas, o falencias, o vacíos, que son propios de todo tipo de, ¿no? De toda actividad o conducta humana, ¿no? Tener en cuenta eso. El derecho, es muy usual en el derecho ver eh, categorías jurídicas que se asumen como como eh, como, eh, como dogmas, ¿no? El concepto de racionalidad, por ejemplo, ¿no? De racionalidad. Es muy usual que nosotros hablemos en el campo del derecho y de la ética del, con, del, del concepto de racionalidad, la racionalidad, ¿no? O la razón humana, la razón. E incluso ese concepto de razón y de racionalidad es lo que sirvió para construir el concepto de dignidad humana, y eso todo va encadenado, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos remitimos, por ejemplo, a la ética kantiana, pues el concepto de dignidad humana se construye a partir de esa idea de razón, ¿no? ¿No? Esa, la metafísica, las costumbres, pues básicamente lo que asume es que, bueno, ¿cuál es el, el conocimiento que es válido y que no es válido? y La razón juega un papel importante aquí, ¿no? ¿Y cómo construimos esa ética? Pues a partir de la idea de que el ser humano tiene unas cualidades, unas cualidades, unas aptitudes que lo hacen diferente a los demás seres humanos, por ejemplo, a los animales, ¿no? Entonces, desde esa ética kantiana, por ejemplo, sería imposible eh, hacer una hiper, eh, perdón hablar de los derechos de los animales por qué porque los derechos de los animales se construyen a partir de la idea de dignidad humana y la dignidad humana tiene un carácter antropocéntrico antropocéntrico no la dignidad humana entonces qué significa esa idea dignidad humana por pues la dignidad humana va unida a capacidades del ser humano como son razonar como son comunicarse como son sentir cómo puede ser hacer juicios estéticos o juicios abstractos esos, esas cualidades del ser humano solamente se predican de seres humanos, ¿no? Y eso nos diferencia a los animales desde la visión eh, kantiana. Por eso es muy interesante ver algunas sentencias de la Corte, no digamos, más unas una sentencias recientes, en donde, la, por ejemplo, en la sentencia del Río Atrato, pues la Corte habla, ¿no? Para otorgar derechos a la naturaleza o a los animales, utiliza a veces la Corte el concepto de dignidad humana, pero hay que tener en cuenta que ese concepto de dignidad humana es antropocéntrico. Es decir, tendríamos que reevaluar el contenido de dignidad humana para determinar que entidades que no son humanas, o, ¿no? seres vivos, eh, eh, eh, no humanos, pues también tienen esa posibilidad de adquirir ese tipo de, o ese reconocimiento de inédito. ¿no? Tener en cuenta eso. También, desde esa ética kantiana, pues es posible que ciertos seres humanos no alcancen ese mínimo de virtudes o de cualidades, la razón. ¿no? Porque la razón es, una, es lo que nos permite a nosotros fijarnos Metas, objetivos, trazarnos objetivos, trazarnos metas. Y justamente, el ser humano, esa capacidad del ser humano de fijarse metas y establecer medios para alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces, claro, pues ahí se, se concibe que hay seres humanos que no tienen esas cualidades o esas aptitudes para poder ser merecedores de dignidad humana. Dentro de ese grupo se pueden instalar, se pueden situar diferentes, ¿no? Dentro de estas, digamos, de grupos. No, digamos que no se incluyen dentro de esas capacidades o que no poseen esas capacidades, pues se encuentran entre otros las personas con discapacidad o los niños y adolescentes, ¿no? También en un momento las mujeres estaban ahí, ¿no? Las mujeres también se consideraban como seres incapaces, pero claro, producto de una construcción social y una construcción humana, ¿no? Entonces, ¿por qué se consideraban incapaces? Pues básicamente porque se consideraban que no. Tenían, no alcanzaban unos mínimos de racionalidad para efectos de tomar decisiones correctas o decisiones racionales. Ustedes pueden revisar, por ejemplo, el Código Civil Colombiano. Para quienes no sean abogados y abogadas, por ejemplo, pues muchas veces hay un estándar de racionalidad, ¿no? El estándar de racionalidad del Código Civil Colombiano es el buen padre de familia, por ejemplo, ¿no? el buen padre de familia. usted dice bueno, ¿cómo se mide la responsabilidad en el ámbito civil? Pues aquello que haría, ¿no? ¿Quién actúa diligentemente? Pues lo que haría el buen padre de familia. Ojo, que no es mamá, ¿no? No es madre, sino papá. El buen padre de familia es aquello que define, lo que hace el buen padre de familia es el parámetro de corrección moral y racional del ser humano. Es decir, lo que hace el buen padre de familia es lo moralmente correcto. Obviamente necesitamos un buen padre, el buen padre de familia representa la idea del oh, ser humano heterosexual, heterosexual religioso, etcétera, ¿no? Digamos, la visión clásica del derecho y en el caso colombiano fue pues, la visión clásica que se adoptó en el Código Civil de 1887. Y el estándar moral, ¿no? Perdón, de, perdón moral y racional, ¿no? Racional, pues es aquel, el, el racional es el, el, el padre que actúa de manera, de manera dirigente, de manera dirigente. ¿Sí? Y eso determina el estándar, ¿no? Digamos, parámetros, ¿quién es racional o quién actúa racionalmente y quién no? ¿No? ¿Quién actúa de manera digamos, eh, que se ajusta a ese parámetro y quién no. Y esa irracionalidad en ocasiones se ha utilizado como un parámetro normativo. ¿Sí? Lo, digamos, lo racional define el parámetro normativo muchas veces. Y claro, al final es pues, un concepto que en ocasiones podría llevarnos a pensar si efectivamente la conducta humana yo la puedo llevar a un parámetro de racionalidad o no. O yo puedo definir que alguien sea racional a través de una norma, es decir, yo puedo definir normativamente quién actúa de manera racional o no. Pues difícil. Eso es toda una discusión, aunque los abogados muchas veces nos creemos eso, no nos creemos que el derecho, digamos, que, el de, que, que esa idea de racionalidad existe. Y es muy usual en nosotros, bueno, incluso en el ámbito cotidiano, que utilicemos la palabra racional. ¿Sí? Es decir, muchas veces utilizamos quién actuó, usted actuó de manera racional, ¿no? Pero, ¿qué significa actuar de manera racional? Y claramente eso para, parte de un parámetro, ¿no? La palabra racionalidad. Ahora bien, ¿cómo se, ¿y cómo definimos qué racionalidad? ¿Cómo definimos? ¿No? ¿Quién define o cómo definimos la racionalidad? Por ejemplo, cuando nosotros votamos, ¿quién actúa de manera racional? ¿No? ¿Podemos definir que hay personas que actúan de manera racional o no? Y eso da lugar a que, históricamente, haya grupos de la población que estaban excluidos de esa posibilidad de votar. Por ejemplo, las mujeres. ¿no? Las mujeres no podían votar porque se asumía que las mujeres no eran racionales, porque no tenían ese baremo, ¿no? ese criterio que tienen los hombres o los niños y niñas y adolescentes, ¿no? O los extranjeros, o los adultos. Sí, digamos, no, no tenían ese Y claro, uno hoy en día se preguntaría, bueno, ¿qué significa votar racionalmente? Yo, es, ¿Es legítimo que yo decida, por ejemplo, que un joven de 16 años no pueda votar? Y eso parte de construcciones clásicas, tradicionales. Es decir, ¿por qué un joven no puede votar? O sea, ¿qué hace? Entonces, uno puede hacer un sondeo, ¿no? Bueno, ¿por qué no puede votar un joven? Y muchas veces se, se acude a la idea de, digamos, la digamos, la, la mayor vulnerabilidad, ¿no? El, el concepto de vulnerabilidad, como el ser humano es vulnerable, pues posiblemente no va a tener el juicio adecuado para votar racionalmente. Entonces es más fácil que lo manipulemos, por ejemplo, ¿no? Un joven lo puede manipular, y eso es totalmente contradictorio, ¿no? Digamos, o no se puede demostrar, por lo menos. ¿No? Yo, yo no podría demostrar, o yo no podría afirmar categóricamente que un joven hoy en día es manipulable y que una persona que tiene 40 años No. Eso es totalmente indemostrable. Seguramente cada caso me permitirá a mí decidir ¿no? quién votó de manera manipulada o no. Y posible, lo curioso es que al final posiblemente es posible que todos hayamos votado de manera eh, irracional. Es decir, de manera, eh, por ejemplo, eh, que, eh, respondiendo más a estímulos, por ejemplo. ¿no? ¿Yo por qué voté por este? Pues voté por este. Seguramente respondo más a estímulos. El carisma de que me cae mejor, es que, bueno, porque es mujer o porque es hombre. O porque, Y posiblemente no voté solamente, no por un ejercicio de racionalidad, ¿no? Sino que simplemente lo voté por una cuestión, o sencillamente porque es que si yo cara, tal eh, candidato, pues eso me hace mm. posiblemente me hace a mí, eh, me da un trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿No? Hay veces que se dice, bueno, ¿y cuando usted vota, usted lo vota por una, eh, usted vota por una libra de arroz, ¿no? Muchas veces se, se lo da eso, ¿no? Usted vota, o sea, la gente vota aquí por una libra de arroz, pero ese ejercicio, ese cálculo de utilidad, se llama el utilitarismo, pues lo utilizan muchas personas también. Es, decir, es muy usual en nuestra sociedad. O sea, yo voto porque si gana A, pues posiblemente voy a tener una posibilidad, una extensión de mi contrato. Tener... Es así. O sea, muchas veces se asume como que hay cierto grupo solamente que lo hace y posiblemente todos tengamos un cálculo. porque que si gana a esta persona, posiblemente ya sea para la construcción de ciudadanía o porque me da un interés personal o con lo que sea, pues todos votamos por algún cálculo de utilidad. ¿No? Alguna, alguna conexión subjetiva entre ese voto y una aspiración que yo tenga. Que puede ser loable o no. ¿Sí? Y eso hace es que sea difícil determinar quién vota racionalmente. Y posiblemente al final votar sea lo más irracional que hay. ¿no? ¿Cómo decimos que alguien vota racionalmente? Cuando hablamos concretamente de racionalidad, hablamos de decisiones racionales. Hay un libro muy interesante, un libro de Esther, ¿no? Elster, John Elster, eh, que habla sobre decisiones racionales, ¿no? Y utiliza el parámetro de, de, de racionalidad, el, el, el, la, la famosa parábola de Ulises para decir, bueno, quién es racional y quién no, ¿no? Y posiblemente para John Elster, en este libro, para, digamos, utilizando la metáfora de Ulises, pues lo que se hace básicamente es determinar que un ser humano, posiblemente la racionalidad es la posibilidad de, de, de representarse el futuro, por ejemplo, y tomar decisiones previamente. no Entonces va Ulises en su navío, y Ulises le pide a su tripulación que al no almacen el barco, para que, en caso tal que aparezcan las sirenas, el canto de las sirenas es muy seductor, ¿no? Un seductor. Esa idea de seducción, ¿no? El canto seductor, pues, es parte de esa idea, de esa debilidad humana, que hace que posiblemente nosotros no actuemos siempre racionalmente, o nunca lo hagamos, ¿no? Digamos, ese canto, yo, para nunca haber tentado el canto de las sirenas, pues, eso hace que yo me tenga que amarrar, o sea, yo, yo decida previamente, yo mismo me amordace previamente, porque si no, posiblemente tome decisiones equivocadas a futuro. Eso desde el punto de vista racional, ¿no? Racional. Entonces, eso hace posiblemente que eh, yo tenga que tomar decisiones previas para que a futuro tome decisiones racionales. Ahora bien, aquí plantea, se planteó una inquietud y es, bueno, lo racional es lo correcto o no. Y posiblemente encontremos que no es lo mismo racional que lo válido que lo moralmente correcto. Y posiblemente son tres cuestiones diferentes. Lo válido de lo racional de lo moralmente correcto. Es decir, en ocasiones es posible que el ser humano actúe muchas veces bajo diferentes criterios y es difícil determinar cuál de los tres sea el, digamos, el más adecuado por ejemplo. Puede que yo tome una decisión válida pero sea moralmente incorrecta. O puede que yo tome una decisión racional pero sea una decisión inválida por ejemplo. Entonces, eso hace que definir quién decide racionalmente bueno, es plantea inconvenientes. Frente a lo que nos decía Luis Carlos, ¿no? Como para no... Como para ir centrando la discusión. Entonces, claro, eh, uno de los temas, claro, el tema de la, de la de la ley justamente, bueno, lo menor de edad, por ejemplo, ¿no? lo menor de edad, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se pueden insertar las situaciones que tienen que ver con menor de edad? Pues como históricamente se asume que las personas con, con los niños, por ejemplo, perdón, los niños o niñas, hoy, o adolescentes, o por ejemplo, las personas con discapacidad menores de edad, por ejemplo, no, que ya ahí acentúa mucho más la idea de la incapacidad, no, porque si ustedes tienen discapacidad, pero además tiene el menor de edad, pues es totalmente incapaz. ¿No? Entonces, claro, hay claramente, eh, en ocasiones, pues, como eh, part partimos de esa idea de que hay seres humanos que no son capaces porque son incompetentes, ¿no? Eso da lugar a que desde eh, el derecho de de se tengan que arbitrar en protección, ¿no? Protección. Y esto deriva de lo que se llama el paternalismo jurídico. Paternalismo jurídico. El paternalismo. ¿El paternalismo qué es? El poder paternal, ¿no? El poder paternal, el poder del padre al hijo, el padre, el capaz, el virtuoso el hijo el incompetente básico que no sabe, no sabe, de, que no puede decidir, o no decide bien, y ese poder deriva de una concepción altruista, ¿no? El, el papá siempre va a querer lo mejor para su hijo, ¿no? O el, o el Estado, bien, ¿no? el Estado, pues, quiere lo mejor, y por eso, pues, yo pongo al servicio de los hijos, pues, claramente pongo al servicio del incompetente, pues, un modelo de representación que permita decidir, o que permita que esas decisiones sean las más racionales, aunque insisto no sabemos qué es racional, pero ese es el, digamos, ese es el, el, el punto de partida ¿no? y justamente con los niños y con las personas eh, adolescentes pues siempre se asume o se ha asumido que, que nunca van a tener capacidad plena creo que se me había congelado la imagen pero no sé si ya estamos bien Sí, Mario tranquilo se te ha escuchado bien, está un poquito atrasada la imagen pero se te ha escuchado bien tranquilo Vale, perfecto. Entonces, claro, claro eh, se asume que hay capacidad, llamémosla si quieren, plena y no plena. ¿no? Capacidad plena y capacidad no plena. De capacidad plena, pues son seres humanos que se consideran competentes básicos, no incompetentes. ¿Quién es el competente? Pues aquella que es capaz, aquella persona que es capaz de asumir con éxito los desafíos de la vida cotidiana. Es el competente. no Y el incompetente es que no. Entonces, el incompetente, pues, precisa de un mecanismo de protección para eh, poder suplir su carencia. Dijo con esto, que es interesantísimo, en ocasiones la palabra vulnerabilidad, vulnerabilidad, parte de esa idea de, de, eh, de incompetencia. Tener en cuenta esto, porque muchas veces se utiliza la palabra vulnerabilidad como un plus adicional y posiblemente en ocasiones generen más restricciones. Es decir, no siempre, es decir, no siempre la palabra vulnerabilidad se utiliza en un contexto adecuado. Entonces, claro, como se asume que el niño o el adolescente es un vulnerable, pues eso hace que se justifiquen medidas de protección coactiva. ¿Qué son medidas de protección coactiva? Pues medidas paternalistas, medidas que se imponen al ser humano, así sea en contra de su voluntad. Eso es, ¿no? Por su bien. Es decir, ¿qué lo legitima? Pues que eh, tienen como objetivo causar un bien. No, son, son por, es por un bien. Entonces, como es por un bien, pues nunca va a haber alguien que cuestione esas medidas de protección. Sí, no se cuestionan porque son, tienen un ánimo de, benevolente, de benevolencia, ¿no? Un ánimo benevolente, ¿no? Son, son por un bien, ¿no? Yo quiero causar un bien. Entonces nunca se van a cuestionar. Por eso esas medidas trae, tradicionales de protección siempre se veían muy bien, ¿no? Incluso hoy en día muchas medidas que apuntan a proteger a las mujeres se ven bien, ¿no? Se ven ajustadas, porque, qué bueno, porque no, no, no protegen, ¿no? Protegen a, a la población. Y, y ojo porque es, en ocasiones esas medidas de protección apuntan a mantener una estructura de opresión frente al grupo bajo el argumento de la vulnerabilidad. Por eso cuando hablamos de vulnerabilidad no se puede hablar de, de ser humano vulnerable sino del contexto de vulnerabilidad que tiene. Un niño es vulnerable, no, pues niño está en un niño puede estar en un contexto de vulnerabilidad. Pero yo no puedo partir de, del hecho de que, digamos, de la, de la, digamos, del hecho de la vulnerabilidad por una cuestión biológica. Las mujeres son vulnerables, pues depende del contexto. Los niños, son, pues, los niños son vulnerables o la persona con discapacidad vulnerable, pues depende del contexto. No, no, no en todos los contextos se puede hablar de vulnerabilidad. Okay. A partir de esa idea de vulnerabilidad y de las medidas paternalistas, pues se justifican las famosas medidas de coacción o perdón, de protección coactiva, que son medidas que se imponen bajo un presunto beneficio del sujeto protegido, si se quiere. ¿No? Entonces, claro, es los niños, así como ha pasado con la persona con discapacidad, pues, eh, digamos, todavía se mantiene, ¿no? digamos, si bien con la discapacidad se ha dado algún avance en materia de reconocimiento de la capacidad jurídica, pues son los niños, todavía existe esa presunción de incapacidad. ¿no? Entonces, asume que los niños son incapaces o incapaces relativos, o los adolescentes, lo cual también parte de una, de una concepción legal bastante arbitraria en ocasiones. ¿No? porque parte del capricho, el dato cronológico como un dato que eh, de manera fehaciente determina quién sí es capaz y quién no. Sí, entonces claro, muchas veces eh, el dato, ¿no? El 17 años entonces usted es capaz relativo, usted es capaz y eso genera unos inconvenientes al momento de, de, de ejercer los derechos fundamentales. ¿No? Entonces claro, desde el punto de vista civil se asume que 18 años brinda la mayoría de edad, y con esto viene el reconocimiento de la capacidad jurídica plena. Ahora, cuando tiene 17 años, ¿qué pasa? Pues legalmente sería un incapaz, incapaz relativo, legalmente, ¿no? Pero es interesante ver cómo la jurisprudencia de la Corte en Colombia ha dado paso hacia el reconocimiento de la capacidad jurídica también de las personas adolescentes. ¿No? Muy interesante esto. No sé si quieres que abordemos el tema de los menores ya, Luis Carlos, o más adelante tú quieres intervenir para que lo hagamos un poco más no creemos eh, un poco más el, el diálogo no si te parece bueno que tú me digas eh, claro no no Mario eh, yo creo que era más bien hacer la claridad que, que tú bien has hecho sobre la diferencia de los regímenes y enhorabuena nos cuentas un poco sobre esa ese, ese esa parte de atrás de la capacidad jurídica en el ordenamiento colombiano esa esas razonabilidades o esa presunción de corrección al momento de calificar la, la, la capacidad o la incapacidad en la ley colombiana. ¿Por qué? Porque la presunción de capacidad en la ley 19.96, por el mismo título de la norma, por el, el, la población objetivo de la norma, es para mayores de edad. Entonces, sí era muy importante para el espacio y para las personas que nos acompañan poder hacer esa claridad y esa diferenciación en que la ley atiende personas con discapacidad, pero el régimen de menores de edad no se altera. Las personas que hoy por hoy, menores de edad, tienen alguna discapacidad, no se van a ver en un limbo jurídico, no se van a ver eh, desprotegidas, muy entre comillas, por el ordenamiento legal colombiano. Entonces, enhorabuena, has hecho todas esas precisiones. Muchas gracias. Pero entonces, me gustaría poder pasar a hablar sobre los principios porque hay unos muy importantes como son el de autonomía, como son el de igualdad, de igualdad de oportunidades, que podrían ser muy importantes porque son los que guían la lectura de la ley. Hay unos mecanismos judiciales, hay unos mecanismos no judiciales y estos mecanismos como protectores y garantes de derechos deben entenderse a la luz de estos principios. Por, cuéntanos un poco de pronto cómo ves estos principios como orientadores de la ley. Ok, perfecto, listo. Bueno, voy a, voy a cerrar el tema de, los, de, los, de la edad, eh, claro. ya, digamos, también complementando lo que tú lo has dicho ahorita, y ya si quieres con eso pasamos a... hablar no claro. Entonces, eh, pues la, la, efectivamente, eh, la, les decía que la Corte, la Corte colombiana, la Corte del Tribunal Constitucional colombiano, pues eh, a través de su jurisprudencia ha ido reformando ese modelo de capacidad tradicional frente a los adolescentes y niños y niñas, ¿No? la Corte, digamos que, de una manera muy pretoriana, ¿no? Digamos, caso a caso también, ¿no? Caso a caso. Y eso, digamos, que ha generado cierto eh, eh, distanciamiento entre lo que pasa en la realidad, digamos, eh, eh, eh, digamos, la realidad política colombiana, en tanto que, eh, digamos, son cuestiones que en el Congreso no han tenido un debate interesante o importante, ¿no? Digamos, son cuestiones que se han asumido como, se han asumido como cuestiones ciertas, ¿no? Y nunca se ha generado un debate interesante, por eso temas que generan un debate moral, como la eutanasia, como esos temas, ¿no? El tema de los, digamos, del, del reconocimiento de la capacidad de los, de los adolescentes, por ejemplo, pues siempre ha sido un tema que, eh, eh, cuyo impulso ha derivado más de la jurisprudencia de la Corte que del Congreso, por ejemplo, ¿no? Porque es un tema que siempre, siempre se asume que un niño o una niña, pues es uno, un sujeto de máxima protección, ¿no? Por eso incluso la Corte les denomina, por ejemplo, sujetos de protección especial, ¿no? Entonces, digamos, es difícil que el debate se dé muchas veces y la Corte ha jugado un papel importante aquí, a través de ciertos casos. Entonces, la Corte, pues por allá en los años 90, cuando hablaba del derecho al libre desarrollo de la personalidad que está muy conectado a esta idea de capacidad jurídica, pues hablaba de cuestiones que tienen que ver mucho más con... Bueno, si el niño puede, por ejemplo, ponerse un piercing, un tatuaje, o si se puede pintar el pelo, eso. Ya los años, hoy en día, pues ya los, los casos son mucho más complejos, ¿no? O tienen un mayor impacto sobre, sobre los derechos. Al punto que hoy en día, Luis Carlos, por ejemplo, ustedes saben, hoy en día ya existe la eutanasia en Colombia. Al punto que hoy en día... Existe la eutanasia en Colombia, ¿no? La, en Colombia, en la resolución 825, si usted la quiere consultar, 825, Bueno, yo no sé si quieren que se la anote aquí en el, en el chat. Yo se las anoto si quieres, ma, María. Ah, ver, hizo, 825 del 2018 ya se reguló el procedimiento de muerte digna en niños niñas y adolescentes en Colombia. Y eso es interesantísimo, porque somos el tercer país de hacerlo. El tercer país que, que regula ese procedimiento después de, de Holanda y de, y, de, y de Bélgica, ¿no? Y fue producto de una sentencia de la Corte. O sea, que, digamos que la Corte sí que ha dado un paso importante frente al reconocimiento de esa capacidad jurídica de los niños niñas y adolescentes. pero punto que en Colombia, pues, hoy en día un niño de seis años, obviamente con la anuencia de sus papás, pueda hacer uso del derecho, digamos, de la, de la muerte digna. Y claramente eso era un debate moral interesante, ¿no? Lo podemos debatir y sería, seguramente no tenemos una única línea ¿no? sobre esto por supuesto, es un tema que genera digamos, una, una discusión en torno a sobre, digamos, eh, temas de dignidad humana o, o libertad de ser humano, o, y de capacidad concretamente. Y entonces, digamos que la Corte en ese, en ese ámbito pues, ha dado un, unos pasos importantes. En el caso de la ley, ¿no? el sistema legal, ¿no? el sistema que tiene que ver con expedición de normas, por ejemplo, normas jurídicas, por ejemplo por parte del Congreso, las leyes, pues ha sido mucho más conservadora la, la postura, ¿no? Entonces, se mantiene la idea de que el niño o niña o el adolescente pues son incapaces absolutos, bueno sobre todo el niño y la niña, no porque el adolescente pues ya se asume que es un incapaz relativo, y eso genera unas, unas cuestiones interesantes en materia de, de incoherencia del sistema normativo, porque piensen que por ejemplo hace poco la corte determinó que en el caso de los adolescentes, el matrimonio en adolescentes no es válido si no tienen la anuencia de sus papás si esa era la regla que se traía antes, ¿no? la, regla, la regla del Código Civil. Si el matrimonio, si no tiene la anuencia de sus papás, el matrimonio no es válido entre adolescentes. Pero la Corte Suprema hace poco, en una sentencia que no recuerdo ¿no? el número, pero si alguien me escribe algún día, se lo puedo mandar. Eh, la Corte definió que la unión marital, de hecho, si no, si es válida, más allá de la anuencia de los papás. O sea, uno puede vivir en unión marital, un adolescente, pero no puede casarse. Lo cual es una contradicción. O sea, hoy en día, es, hoy en no, año 2020, 2021, pues a la, la diferencia entre unión marital y matrimonio, pues obviamente, digamos que ya parece que ya está resuelto, ¿no? Digamos, ya no puede haber diferencias, pero así es, ¿no? Y es producto justamente de los sistemas normativos, ¿no? Digamos, de, o en este caso, de las, de las normas o de los efectos de la jurisprudencia de la corte, por ejemplo. ¿no? Eh, y, o la ley, por ejemplo. Entonces sí, entonces digamos que para concluir este primer punto les diría que efectivamente eh, en materia de adolescentes o de niños y niñas, pues existe una diferenciación aún tajante, sobre todo cuando son niños y niñas en materia de capacidad jurídica. Ahora bien, esto resulta de alguna manera razonable, pero también es producto de entender que los niños y niñas y adolescentes son un grupo, y ya, cuando efectivamente es un grupo totalmente heterogéneo. ¿sí? O sea, hablar de niños y niñas y adolescentes puede hablar de una universalidad de situaciones. No es igual a un niño de un año a un joven de 17 años. Claro, es decir, obviamente, un niño de seguramente la medidas de protección con un niño de un año, pues sean mucho más ajustadas o mucho más eh, justificadas que con un joven de 17 años. Esto es diferente. Enhorabuena, pues el Código de Infancia y Adolescencia en Colombia, de la, no, 2006, la, ley, la famosa ley 1098, pues hizo una distinción entre niños, niñas y, niña y adolescentes. Pero antes no, antes todos eran menores de edad. Incluso el concepto de menores de edad, pues ya empieza también a cuestionarse, ¿no? El concepto de menores de edad, ¿no? Porque eso es lo que hace partir de la idea de, no de, digamos, de la incapacidad, ¿no? El menor, pues, el menor, justo, la palabra menor, pues, tiene este efecto de, de disminución, ¿no? De disminución de capacidades. Pero, bueno, digamos que en ese punto se dan pasos importantes. Ahora bien, Ricardo, bueno, vamos con los principios. Vamos con los principios de la ley. En la ley, ustedes los pueden consultar en el artículo cuarto de la ley, ¿no? La ley dice. Ah, bueno, entonces, la, eh, concreta, para concluir la primera parte, diríamos sí, es una ley que, en principio, tiene efectos, de reconocimiento de capacidad jurídica o capacidad legal de personas con discapacidad mayores de edad. Ahora bien, eso puede ser matizado un poco, matizarse de alguna manera con el artículo 6. Artículo 6, ¿sí? Que me parece muy interesante, traerlo la colación. Perdóname, el 6 no, el 7. El 7. Que dice lo siguiente, usted, digamos que ustedes lo pueden también consultar, ¿no? Artículo 7 de la ley dice, las personas con discapacidad que no hayan alcanzado la mayoría de edad tendrán derecho a los mismos apoyos consagrados en la presente ley para aquellos actos jurídicos que la ley les permita realizar de manera autónoma y de conformidad con el principio de autonomía progresiva. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Pues que en todo caso, esta ley, si bien en principio está orientada a garantizar la capacidad jurídica de los mayores de edad, también de manera, digamos, yo creo que de manera, no sé si digamos, digamos de manera... Eh, o, o, o, o con un efecto colateral, pues también reconoce esa capacidad jurídica en los niños, niños y adolescentes. Y quiero que dice básicamente, o ¿cómo se interpreta esa ley? Pues que los niños y niñas con discapacidad tendrán los mismos derechos que los niños y niñas sin discapacidad. Es eso. Y para eso, yo otorgo el sistema de, de, de apoyos también para niños con discapacidad. Entonces, tener en cuenta eso. La ley, si bien se titula o está orientada en principio para personas adultas, no obstante, el sistema de apoyos también funcionaría o debería funcionar para niños y niñas con discapacidad para que realicen actos jurídicos que realizan eh, sus pares, no, sus niños, niñas y adolescentes sin discapacidad. Es decir, hoy no podría haber una norma que limitara los derechos de los niños con discapacidad por su discapacidad. ¿No? Entonces, yo puedo limitar derechos, ya, puedo limitar libertades por la edad. Es decir, bueno, cuando soy menor de edad, yo limito. El consumo de alcohol, perfecto. ¿No? Por la edad, yo le puedo limitar esos derechos. O esa posibilidad de ejercer esas, esas libertades. Pero no le podía limitarlo por una cuestión de discapacidad. ¿Vale? Entonces, interesante y importante tener en cuenta eso. Todos los actos jurídicos hoy en día que hacen un niño sin discapacidad y que la Corte lo reconociendo a través de jurisprudencia a través de lo que se denomina la capacidad evolutiva, ¿sí? que no es igual el niño de 12 años al de, al de aquí, al de, ley 17, bueno, pues también se aplicará, podrá aplicarse para niños y niñas con discapacidad, y para eso el sistema de apoyos también tendrá que operar, ¿no? Entrar a operar. Listo. Eh, frente a los principios, Luis Carlos, el tiempo se pasa volando, ¿no? El tiempo se pasa volando. Bueno, vamos con, frente sí, sí. a los principios, pues los principios los, los principios de la convención, ustedes también los, no, son también del, perdón de la ley, pues son una derivación de la convención, ¿no? Y eso es, okay, también es, obviamente parte de la justamente del Espíritu de la Ley, ¿no? El Espíritu de la Ley justamente es una respuesta a ese parámetro normativo que se establece a partir de la Convención de, de las Personas de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, ¿no? Entonces claramente los principios pues van acordes con con esa realidad normativa, ¿no? Entonces pues de manera muy, no, digamos podemos hacer una, una digamos, un repaso muy muy breve, ¿no? Porque el tiempo no nos nos nos limita mucho, pero bueno habla de la dignidad humana, por ejemplo, ¿no? De dignidad humana y claro, la es que el concepto de dignidad humana, todos esos conceptos pues aparentemente los damos por sentados, pero no están así, ¿no? Si no era dignidad humana, diría, bueno, la dignidad humana parece que es un valor inherente, pero eso no es tan simple de definir que es dignidad humana, ¿no? La ¿Dignidad humana qué supone? ¿No? La dignidad humana, y sobre eso también hay un desarrollo histórico, ¿no? Dignidad, hay una dignidad humana premoderna, hay una dignidad humana moderna, hay una dignidad humana kantiana, hay una dignidad humana de posguerra, hay una dignidad humana actual, hay, es difícil, ¿no? Digamos, hay, Difícil determinar qué es dignidad humana en un ámbito abstracto, ¿no? digamos, en abstracto, ¿qué es dignidad humana? Pues difícil. Nos tendríamos que identificar, en un, digamos, eh, precisarlo en un en una contexto muy concreto. Pero podemos decir que dignidad humana es un valor, ¿no? Del ser humano, un valor que es inherente al ser humano y que le permite el reconocimiento de, digamos, de, de, de su condición de sujeto moral, básicamente, ¿no? Sujeto moral, ¿no? Dignidad humana sería el sujeto moral, ¿no? El reconocimiento del sujeto moral. ¿Y quién es el sujeto moral? Pues el sujeto que, eh, que participa en el debate moral, ¿no? El, el discurso moral, ¿no? El debate de los derechos, ¿no? El sujeto que está en, en condiciones para participar en el discurso moral. tener en cuenta que no es igual capacidad a, oh, perdón, incapacidad a imposibilidad. Incapacidad a imposibilidad. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo incapacidad a imposibilidad. Muchas veces el ser humano no puede ejercer sus derechos con una cuestión de imposibilidad, aunque se asume que es por su incapacidad. Entonces, lo que hay que hacer es eliminar las barreras que generan la imposibilidad para que el ser humano sea un sujeto moral, libre, que pueda decir. ¿no? Básicamente sería, podemos entender eso por dignidad humana. Autonomía, ¿no? Son principios importantísimos de la Convención y que han sido reconocido, recogidos de manera muy acertada por la, ¿no? de, por la ley. ¿no? La autonomía, ¿No? La autonomía, usted lo puede encontrar en el artículo 3 de la, de la convención, ¿no? Los principios que también se conectan de alguna manera con los principios de la, de la ley, ¿no? Los principios de la convención con los principios de la ley. ¿Y autonomía qué es? Pues eh, autonomía es posibilidad, es justamente esa posibilidad de llevar a cabo un plan de vida, libremente, ¿no? Me reconoce mi, yo soy sujeto de derechos, sujeto moral y además tengo posibilidad de llevar a cabo un plan de vida. Actuar con independencia, ¿no? Independencia, ser independiente, Claro, que ser independiente, ¿no? Que ser autónomo. Alguien diría, no, realmente la autonomía no existe, porque todos estamos, digamos, de alguna manera todos podemos estar predeterminados, ¿no? Posiblemente no seamos tan autónomos. Algo nos, ¿no? Como decíamos ahorita, para votar, algo nos determina, ¿no? Nos predetermina, ¿no? Eh, ¿Por qué estamos acá? Pues algo nos predetermina, ¿no? ¿Por qué salimos a la calle? ¿Por qué no? Todo, algunos, posiblemente no exista una idea de autonomía, digamos, total, ¿no? Y al final el ser humano, pues, también es producto de sus experiencias, ¿no? Y el amor, ¿no? Digamos, alguien se enamora y posiblemente actúe, ¿no? Se enamora y tiene una excepción amorosa, pues, después actúa de manera diferente, ¿no? A como lo hacía no, previamente, ¿no? Entonces, va cambiando también su forma de actuar conforme con su experiencia. Conforme con su experiencia, eh, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, Mario, sí sí, se sí te escucha. A veces se te pone un punto lento el, sí. el video, pero te es que estamos escuchando constantemente. No te preocupes. Vale, listo. Vale, vale, cuéntame. Eh, con, con su experiencia, ¿no? Digamos, pero claro, ¿qué sería autonomía, ¿no? Digamos, ¿quién? ¿Es posible que exista esa idea de autonomía? Pues bueno, más allá de esa discusión, pues uno podría decir, bueno, por lo menos que cada ser humano pueda, pueda eh, actuar conforme con, con, sus, con sus principios y con su autorrealización, ¿no? Con lo que desea como ser humano. Esa ¿No? es una forma de entender la autonomía, ¿no? Y la independencia, ¿no? ¿Qué significa actuar de manera independiente? Es difícil, porque muchas veces el mismo ser humano actúa de acuerdo con lazos de cooperación o de afinidad o de afecto. ¿No de afecto? Muchas veces actuamos de manera más eh, colectiva también, ¿no? Tenemos, creamos lazos. Entonces, bueno, ¿qué significa ser independiente? ¿No? Pues en el caso de discapacidad tiene un efecto muy importante, porque claramente la, la discapacidad era casi que sinónimo de, de dependencia. ¿no? Entonces, muchas leyes de, de discapacidad se denominaban leyes de dependencia, ¿no? el dependiente. ¿no? Entonces, el ser humano el se le catalogaba como el dependiente. Claramente eso tiene un efecto muy negativo cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? porque ser dependiente, pues, es justamente parte de esa concepción del incompetente, ¿no? el incompetente básico, ¿no? no no es capaz de decidir, no, no, la concepción clásica. ¿no? Entonces, la palabra dependencia, pues, claro, que tiene ese efecto, digamos, digamos eh, de, de restrictivo, ¿no? El, el dependiente pues es aquel que realmente no voy a considerar como un sujeto moral, es un sujeto que más bien está condicionado a otro ser humano. Entonces esa, esa idea de independencia, autonomía, pues básicamente lo que hace justamente es reconocer al ser humano como un sujeto que que define sus propios objetivos morales y que traza los lineamientos, ¿no? Traza el camino para alcanzar esos objetivos, ¿no? Básicamente eso. Después viene otro principio, ¿no? es la, la ley, que es el, el principio de primacía de, de la voluntad, ¿no? Y preferencias. Muy importante, muy importante. Voluntad y preferencias. Muy importante, ¿sí? Que además es el artículo 3 de la ley, de, perdón, ese numeral 3 del artículo 4 de la ley, que a su vez es el artículo, digamos, podemos llamarlo el, el artículo 3 de los principios, pero que se conecta más con el artículo 12 de la convención, que tiene que ver con la capacidad jurídica, en donde dice que, lo, los, el apoyo del actuar conforme con su preferencia y voluntad, pues es muy importante, ¿no? Porque justamente la voluntad supone que la última decisión sobre lo que yo quiero para mi vida la tomo yo. Eso es. No, yo tomo una decisión, ¿no? yo Al final, el el curso de mi vida, soy yo. No, básicamente, no, eso es. ¿no? El que define, al final, soy yo. ¿No? ¿Cómo para saber, no es un caso de discapacidad, pero cómo hacemos para saber si una persona en coma, estaba en coma, pues debemos desconectarla o no, pues eh, lo más legítimo es que determinemos cuál habría sido su voluntad y preferencia, ¿no? A veces es más fácil construir esa realidad, esa voluntad y a veces es más difícil, pero ese no, ¿cómo hacemos para, de, a, de, a, de, digamos, decidir si esperamos un año más o 20 años o 35 años ¿No? Hace poco eh, veía las noticias, ¿no? Un español que es que duró 27 años en coma y despertó, entonces, bueno, todo al final, todo tiene su, su, su excepción y, y todo al final rompe las reglas, ¿no? Las reglas, las reglas eh, que, que, que mantienen una realidad, ¿no? O que sostienen la realidad. Pero lo que es claro aquí es que la voluntad supone que lo más legítimo es que la última decisión sobre el curso de mi vida, sobre mis derechos, sobre Sí, entonces para eso justamente pues yo puedo reconstruir esa voluntad y definir qué es lo que yo quiero. Así la persona en un estado, en un momento determinado, por ejemplo, se si encuentra en un estado de coma, por ejemplo, que le imposibilita tomar esa decisión o expresar esa decisión. ¿no? Entonces claro no no no puedo trasladar de... a todos y a todas una disculpa. Parece que estamos teniendo un pequeño inconveniente de conexión. Regálenme un minutico y vamos a comunicarnos con Mario para ver qué podemos solucionar, ¿vale? Entre tanto les recuerdo a todos que por el chat nos pueden hacer llegar las preguntas para el panelista y para el equipo de país. Asimismo les dejé en el chat un link sobre para un formulario en el que les voy a pedir que me colaboren eh, con fines de verificar la asistencia y de poder eh, programar o recoger sus comentarios e inquietudes para los siguientes espacios que vamos a tener dentro de esta serie de webinarios que vamos a hacer. Lo siento, lo siento, me he desconectado yo. No te preocupes, Mario. Listo, Mario. Yo, igual tenemos todas las sí. cámaras apagadas, eh, la verdad. Te decía, pues, ¿no? En eh, no sé si me están escuchando bien. ¿Vamos bien? Sí, ya, ya, ya te estamos escuchando bien. No sé si de pronto quieras considerar apagar la cámara para que no se te vuelva a interrumpir. Ah, bueno, listo, apagar. a apagar. Listo. ¿Sí? a crear, a ver. Probemos ¿Sí? así a ver qué... Dale. Probémoslo a ver. O si no, después hacemos una sesión presencial y no, me comprometo, me comprometo con ustedes y la hacemos presencial, si quieren. Ok. Absolutamente. Esa es el telatón. Está grabado. Listo, Entonces, perfecto. Tener que hacer espacios de estos porque esto está muy interesante. Ok, perfecto. Entonces, les decía eh, que eh, efectivamente... Eh, en ocasiones, el modelo de apoyos, es posible que en ciertos casos, muy excepcionales, el modelo de apoyo, de alguna manera, se acerque a un sistema de representación. ¿Sí? O sea, ahí pueden haber casos en los que se precisan apoyos intensos, en los que, pues, digamos, hay, algunas, digamos, hay algún acercamiento entre el modelo de apoyos y el de representación. Entonces, es posible que eso pase, ¿no? Es posible. En la realidad... Entonces, uno diría, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre el apoyo y la representación? Y la diferencia está ahí. Es decir, en ocasiones es posible que algún apoyo tenga cierta apariencia de representante. No, es posible. La realidad no fue plantear eso. No, no teóricamente, sino de la realidad. Entonces, claro, ¿cómo nos diferenciamos? ¿Cómo estamos para diferenciar el modelo de apoyo del modelo de representación? Pues que en el modelo de apoyo lo que legitima esa decisión es que justamente yo la tomo conforme con esa voluntad y preferencia de ser humano. En cambio, el modelo de representación era diferente. Yo la tomaba pensando lo que era mejor para esa persona. No, yo la tomo pensando en lo que, es lo que yo creo como papá o mamá, por ejemplo, yo ¿qué es lo mejor para mi hijo, Entonces yo la tomo pensando en eso. No, el modelo de apoyos no es así. El modelo de apoyos yo la tomo pensando en lo que esa persona habría querido decidir. Preferencias, ¿no? Preferencias. Es eso. Entonces, importantísimo. Ahí es donde se legitima la decisión. ¿Cómo una decisión es válida? Pues se legitima en tanto que surge de la preferencia del ser humano. Oye, es que la persona quiere la eutanasia. ¿Y cómo lo vamos a ¿Cómo vamos a dejar que una persona decida sobre su muerte? Ojo, lo que legitima esa, esa decisión es que es producto de su preferencia. Obviamente, tomar una decisión es, debe ser producto o consecuencia además de una. De un consentimiento informado. No, entonces yo tomo decisión porque estoy informado. Así como cuando uno habla de racionalidad en el voto. Oiga, ¿quién vota racionalmente? Difícil. Difícil. Oiga, ¿que los cinco magistrados que tomaron una decisión a favor son racionales y los cuatro son irracionales? No, por supuesto que no. Simplemente se, se acude a un criterio medio ¿no? democrático de mayorías. Y los cinco, pues son más que cuatro. Entonces votaron cinco, pero posiblemente los cinco tengan una decisión menos sólida que los cuatro es posible, en muchas ocasiones entonces, lo racional aquí, ¿qué es? pues que el ser humano esté informado oye, ¿por qué un adolescente no puede votar? ¿cómo así que uno va a votar si posiblemente un adolescente esté más informado que muchos seres humanos no, adultos sí, o sea, hoy en día es difícil que un adolescente no esté informado o sea, para bien o para mal, y eso lo podríamos también discutir, pues las redes o el sistema de información masivo o el Big Data, o en todo, como ustedes lo quieran pues eso nos permite más, más información. Y los jóvenes, pues son quienes, no, los, no, no se, les da, se, se les denomina los nativos digitales, no, son lo, ¿no? que son los que están ahí, ¿no? digamos, hacen parte del proceso, de, digamos, de, de la, digamos del, del modelo de la plataforma tecnológica y digital. ¿no? Entonces eso hace que posiblemente estén mucho más informados que nosotros. Entonces, ¿Cómo vamos a decir que usted vota porque no está informado? Pues, no, que no vota porque no está informado. Entonces, claro, eso hace que eh, cuando hablamos de, digamos, de de la eutanasia, por ejemplo, pues el cuestionamiento, no puede venir un cuestionamiento moral sobre quién decide bien o quién decide mal. Si una persona con discapacidad quiere morir, por ejemplo, pues podrá hacerlo porque eh, es producto de su voluntad. Y tener en cuenta lo siguiente, esto para un trabajo de investigación, si ustedes quieren hacerlo. Artículo 3 de la resolución 8.25 del 2018 de eutanasia que les hablé hace un rato, hace un instante ese artículo excluye a las personas con discapacidad, a los niños con discapacidad, de la posibilidad de solicitar eutanasia. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente ese artículo eh, hoy en día, en clave de la ley 19.96, pues será, digamos, iría en contra del contenido del artículo 7 de la ley. ¿No? Esa resolución iría en contra de la ley 19.96. ¿Por qué? Porque lo que les decía ahorita, porque es el artículo 3 de la resolución, impide que un niño con discapacidad por su discapacidad, una niña, se sometan a un proceso eutanásico, ¿no? Y por supuesto, va en contra de la convención y de la constitución, en ese sentido. Entonces, sí, digamos que en esa, en esa medida, pues eso significa voluntad y preferencia, ¿no? Básicamente, digamos, como un elemento legitimador de decisiones. También, aparece el principio de no discriminación, de accesibilidad, de igualdad, bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí porque yo sé que porque el tiempo se nos, se nos acaba, y bueno, pero por lo menos hice mención a algunos principios que consideraba relevantes. Obviamente, discriminación, pues imagínense: discriminación, el efecto que tiene la palabra discriminación, ¿no? Lo que les decía ahorita, posiblemente, no sé si ustedes se acuerden, hace, hace la, la famosa sentencia C-131 del 2014, donde la Corte avaló el proceso de anticoncepción quirúrgico definitiva de personas con discapacidad por su discapacidad. Pues bien, esa sentencia, que después la Corte la fue reformulando, ¿no? la fue reorientando, digamos, la jurisprudencia la fue reorientando, pues era una sentencia que podía asumirse dentro de una norma, dentro de un criterio de discriminación también, por motivo de discapacidad. ¿no? Que justamente supone todo tipo de restricción, de limitación, por motivo de discapacidad que afecte los derechos fundamentales. Y por supuesto, también afectaba la igualdad y... Claro que sí, también la autonomía del ser humano. Yo no puedo a través de un consentimiento sustituto, pues eh, autorizar un proceso de, de anticoncepción. ¿no? Entonces esa, no, esa sentencia pues afectaba tanto a la autonomía como a la igualdad de oportunidades de acceder a tratamientos médicos o a un sistema de planificación, por ejemplo, y además suponía una discriminación por motivo de discapacidad. Y bueno, Luis Carlos, yo hasta acá, por si para para que sigamos el ejercicio. Si lo consideras pertinente. Mario, muchas gracias por todas tus reflexiones. La verdad es que están muy interesantes. Me gustaría poder tener mucho más tiempo para poder continuar con los principios, porque es lo que va a orientar la lectura de la ley. Pero como bien mencionas, por, eh, por temas de tiempo, pues eh, hay que ajustar un poquito el formato de la información. Te agradezco mucho que nos, que nos colabores con, con, con, con todas esas, esas consideraciones y de pronto, abusando un poco de tu tiempo y del tiempo de los asistentes, quizás un comentario muy conciso sobre cómo hacemos esa interpretación, ya que nos damos cuenta que el ordenamiento legal tiene unas consideraciones eh, en otros regímenes de capacidad jurídica, que la ley nos presenta unos, eh, unos eh, principios y como nos mencionaban hace un minuto en el chat, hay, eh, la ley se orienta mucho de la Convención de personas, eh, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entonces esta interpretación teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo vemos esta sistematicidad en la, en la, en la interpretación? Bueno, interesantísimo, Luis Carlos. Bueno, está nos daría para otra otra media hora, pero bueno. Totalmente. Luce, pero de pronto, <risa> claro, claro. Eh, sí, entonces claro. También lo digo porque de pronto asumo que no todos somos abogados y abogadas acá, ¿no? Entonces, eh, pues también quiero hacer alguna precisión para que pues para que pues para que todos podamos acceder a, a, a digamos, podamos digamos partir de elementos comunes acá, dentro, del, dentro, del, dentro de la charla. Entonces, eh, pues claro, eh, partimos de una cuestión que se llama el sistema normativo, el sistema de fuentes normativas. no diríamos, bueno, la ley, ¿qué lugar ocupa dentro del sistema normativo? Sabemos todos que hay una norma superior, que es la constitución política, y que ahí para abajo, pues, existe un sistema normativo muchas veces se hace a la pirámide de que es para mención a esas normas que conforman el sistema normativo, ¿no? Las, las, las leyes, la, la, más adelante las, en las ordenanzas y los acuerdos, bueno, etc. ¿Sí? Y claro, la cuestión es aquí, eh, y es, bueno, ¿cómo hacemos ahí para interpretar esa ley? ¿No? La ley de capacidad jurídica. Y hay un tema muy interesante acá, y es que la, el tema de la capacidad jurídica no es una cuestión que se resuelva con un artículo porque es algo que, que tiene que ver con derechos fundamentales, ¿no? Básicamente eso, y con el ejercicio de las libertades, ¿no? Laborales, civiles, comerciales, bueno, todo tipo de libertades, ¿no? Tanto personales como personalísimas, como no personalísimas, patrimoniales como no. Entonces, claro, ese concepto de capacidad jurídica, pues tiene efecto totalmente transversal, ¿no? Dentro del sistema normativo. Y eso hace que, ese, que esa idea de capacidad jurídica pues no se resuelva solamente, es decir, que eh, o, o no, digamos, no, no, se, sí, digamos no, no se solucione o se interprete solamente conforme con esta ley 1996, sino que efectivamente tiene un efecto colateral o transversal con los diferentes áreas del derecho, por ejemplo. ¿no? Entonces, claro, eh, me parece a mí que sobre su pregunta que resulta muy pertinente, pues claramente hemos dado un paso importante porque ya hemos reconocido, hemos cambiado una norma, un sistema del Código Civil que regula el régimen de capacidad jurídica en el ámbito civil, ¿no? Y por ahora también lo estamos llevando al ámbito de la Constitución, ¿no? Y como lo trasladamos también al ámbito de los derechos fundamentales. Pero, por supuesto, eso tiene efectos en otros sistemas normativos, en otros órdenes, si quieren, de normas, ¿no? Que tienen que ver por ejemplo, con lo penal, con lo laboral, ¿no? Y eso posiblemente aún no esté desarrollado. Por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? O en el ámbito administrativo, ¿no? Muchas veces se aparte la idea de capacidad para justamente endilgar responsabilidad. La palabra capacidad va muy unida a la palabra responsabilidad. Sí, porque capacidad es una habilitación, ¿no? Para ejercer derechos. Y eso supone que si estoy habilitado, pues tengo además responsabilidades frente a esa capacidad. Entonces, claro, cuando hablamos de los niños y niñas y adolescentes, y si hablamos de la capacidad de niños y niñas y adolescentes, pues eso necesariamente nos tiene que llevar a hablar de responsabilidad de los niños y adolescentes o, porque yo parto, o de que es incapaz o que es capaz, no puedo decir que es capaz pero además le creo un sistema de responsabilidad diferenciado porque ya no era razón para hacerlo entonces claramente esta norma pues es un punto de partida importante porque empe empezamos ya a digamos a darle un viraje a la consideración en torno a un concepto que se tenía como un concepto dogmático la capacidad, somos por naturaleza capaces o e incapaces, y ya si me oiga, no es tan cierto, todos somos capaces, bueno diferentes teorías que aluden a la capacidad pero bueno, no, no es tan cierto, pues todos somos capaces pero tenemos capacidades diferenciadas ya está. y la cuestión ahorita es, bueno, yo, pero claro ¿cómo hacemos para trasladar ese ámbito a otros ámbitos diferentes al civil? y ese seguramente es el próximo desafío por ejemplo, si una persona con discapacidad comete un delito régimen de responsabilidad penal va a variar o no, porque por ejemplo pues tradicionalmente, ustedes saben bueno, para los abogados y abogadas o mejor dicho, para los que no son abogados ni abogadas o abogadas, pues normalmente desde el punto de vista de responsabilidad penal pues hay una distinción entre imputables e inimputables. Entonces, imputables son los capaces para cometer el delito y los inimputables serían los que no. Entonces, tradicionalmente las personas con discapacidad irían dentro de este ámbito de la inimputabilidad o los no capaces. ¿no? Digamos, los que se asumen que no tienen esa conciencia para cometer un delito. O sea, cometió un delito más por un acto reflejo. Sí, como decimos, decimos, bueno, un bebé puede cometer un delito, un bebé de dos años disparó, pues posiblemente no entran dentro del ámbito penal porque es un sujeto que no se considera responsable penalmente. Entonces sí, posiblemente accidentalmente disparó un arma y mató a alguien, obtuvo un acto ilícito, digamos, o digamos, un acto antijurídico, pero posiblemente no hay elementos para decir que ese bebé pues tiene conciencia para cometer ese delito. Y eso pasa con la discapacidad también porque se consideran que eran inimputables, y por lo tanto, la respuesta penal, muchas veces, la, la sanción, se, se incluía dentro el ámbito de la, de la rehabilitación, pues, o el ámbito más de terapéutico, ¿no? Entonces, pues, está bien, usted es inimputable, no va a la cárcel, pero usted va a un centro psiquiátrico, usted está mal, y bueno, no sabemos qué era peor, si la cárcel o el centro psiquiátrico, porque tiene los efectos similares. Pero, pues en uno es porque usted es capaz y en otro porque es incapaz. Básicamente eso. ¿No? Entonces, claro, bueno, y el centro psiquiátrico era mucho más grave mucho, también porque muchas veces la pena o la sanción era indeterminada. Entonces, bueno, mientras usted se rehabilitaba, si pues un ser humano nunca se rehabilitaba, pues tuviera por toda la vida encerrado en un centro psiquiátrico. Usted era peligroso. Porque partía de ese día peligrosismo. Entonces, claramente, seguramente el desafío que tenemos actualmente o que vamos a tener próximamente es determinar justamente. Eh, eh, eh, cómo empezamos a adecuar esa idea de capacidad jurídica en los diferentes ámbitos normativos, civil, penal, laboral, ¿no? Porque claramente aún existe, persiste la idea de eh, incapacidades, por ejemplo para, para, para, para, por ejemplo, para ámbitos de, de trabajo, ¿no? Para, para el trabajo, ¿no? Para, ¿Cómo logramos que efectivamente una persona con discapacidad pueda firmar contratos laborales? Sí, pues Por ahora creo que falta, digamos, hemos hecho un camino importante, pero falta un camino mucho más largo, que es trasladar ese ámbito de capacidad a los diferentes órdenes normativos para que el ser humano efectivamente se pueda incluir en un ámbito de igualdad de oportunidades frente a los demás. Y por supuesto, de la mano de esto vienen también reformas educativas, bueno, diferentes tipos de de digamos, de, digamos de, eh, medidas que están orientadas a reconocer al ser humano como un sujeto digno y que esté en condiciones de definir su plan de vida y de actuar conforme con su plan de vida. Es eso. Que también viene un ámbito de con toma de conciencia, educativo, etcétera, que también digamos que, creo que estamos muy quedados. Mario, muchas gracias por esas precisiones, porque era el tipo de información que queríamos conocer. Desde la perspectiva de la estructura de los webinarios, hemos venido hablando de voluntad, de preferencia, hemos venido hablando de la ley, hemos venido hablando de la convención, pero no está aislada. Es muy importante que entendamos que va a tener efectos en otras áreas del ordenamiento legal colombiano y que cuando se hace la lectura de esta ley no podemos obviarlos deliberadamente. Eh, te agradezco mucho que nos hayas colaborado, yo creo que por temas de tiempos eh, vamos a abrir un espacio muy chiquito, unos cinco minuticos si de pronto alguien tiene preguntas para que nos manifieste en el chat, o si de pronto levanta la mano que es una opción que está en la parte inferior de sus pantallas, hay una carita eh, feliz que dice reacciones, ahí pueden eh, dar clic y van a encontrar la opción de levantar la mano, es la primera hacia arriba para que nos hagan de pronto un par de preguntas en este espacio muy pequeñito de tiempo que tenemos. Buenas tardes ¿Qué más John? Buenas tardes, John. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias doctor, muy amable. Eh, mi consulta va muy, ah, seguramente las preguntas doctor eh, en este momento sobre las responsabilidades que tienen las gobernaciones y alcaldías eh, respecto a, a quién se le puede asignar o a quién se le debería asignar o quiénes deberían ser los responsables de manejar esto en las entidades que le acabo de nombrar. Eh, sería eh, enfocar esa y designar esas responsabilidades a aquellas secretarías, sean gobernación o alcaldías, que tienen eh, mayor capacidad de ejecución de recursos, eh, donde se manejan, por ejemplo, eh, recursos para implementación de política pública. Eh, es decir, preguntas. Eh, sí, Luis Carlos. Sí, bueno, eh, de pronto yo van a hacer unas, eh, unas precisiones al respecto de las competencias que, que asigna la ley, ¿no? Eh, la ley le asigna competencias a los entes territoriales, entendiendo que hay una descentralización de funciones, ¿de acuerdo? ¿Cuáles van a ser esas competencias? Competencias en valoraciones de apoyos, competencias en eh, facilitar desde sus centros de conciliación eh, o de las personas o autoridades que ejerzan esa función de conciliación dentro de los municipios y los departamentos para que también formalicen sistemas de apoyos o suscriban directivas anticipadas. Pero la reglamentación de la ley nos va a indicar cómo se van a hacer las valoraciones de apoyos. En este momento hay, eh, eh, por el departamento de pres por, por presidencia, hay un decreto que está por salir en relación a las valoraciones de apoyo y las competencias de, las, de los entes territoriales al respecto pero dentro de cada entidad territorial tiene que haber una, un trabajo interno de, de determinar dentro de su propio organigrama y dentro de sus capacidades quién va, dependiendo de sus recursos, a ejercer qué competencias. ¿vale? Eh, no sé si de pronto Mario tiene alguna precisión al respecto o, o de pronto John quiere preguntarnos algo más sobre eso. Creo que, bueno, creo que la respuesta, le diste muy bien la respuesta, de acuerdo con lo que tú dijiste, Luis Carlos. Sí, eh, creo que, pues, digamos que estamos como más, más a la espera y a la expectativa de la nueva reglamentación, ¿no? Eh, porque hay muchas preguntas y muchas inquietudes sobre quién sería responsable. Eh, pero algo que sí es muy coherente, creo que ya hay un ejemplo a nivel, a nivel nacional. Sobre la, la responsabilidad de quien maneje la mayoría de los recursos, obviamente, sin decir que, que hay muchas competencias dentro de la misma eh, administración, por ejemplo, ya sean gobernaciones o alcaldías, para articular, para apoyar, pero sí, sí, me, sí me responde, doctora, la pregunta. Muchas gracias. Vale, John, perfecto. Eh, no sé si de pronto alguien más tenga alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que nos quiera compartir. Eh, doctor, si me permite, yo quiero hacer un aporte o más bien una pregunta. ¿Existirá otro espacio de formación? Eh, yo soy del departamento del META y tuve dificultades para, para ingresar. No me llegó en un momento ningún correo de confirmación. ¿Habrá otro espacio de, de formación que se pueda facilitar? Claro, John. En este momento, nosotros estamos en el tercero de seis webinarios. Nuestro ciclo va a continuar. Los siguientes están programados para el 20 3 de noviembre, el 30 de noviembre y el 9 de diciembre también tenemos otros espacios de capacitación ya en un momento les dejo en el chat el, la página web de País para que puedan acceder y contactarse con nosotros porque estamos pues, en temas de hacer difusión y pedagogía sobre la ley 1996-2019 y por correo electrónico Tan pronto como le envíe el formulario de, de asistencia, también le puedo hacer llegar más información sobre espacios de, de capacitación que estamos haciendo precisamente en alianza con la consejería, en alianza con el, eh, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la finalidad de que se extienda esta información a los entes territoriales y por supuesto que sí hay, hay, hay posibilidad de, de continuar con estas capacitaciones y yo le hago llegar la información. Doctor, muchas gracias, muy amable por la accesibilidad y un saludo a los compañeros del META que también están aquí. Muchas gracias. Vale, John. Mm, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la capacitación, pero sí, o sea, estuve en la primera capacitación, pero no volví a tener eh, más información ni tampoco invitación. Ahora solamente me hice porque alguna compañera dijo que, que había una capacitación y entré, pero... No hemos tenido más eh, solicitudes o comentarios o alguna o que nos envíen algún tema para nosotros enterarnos más sobre, sobre, este, sobre esta ley y, la, y el protocolo. Me gustaría tener más información sobre el tema, si es vale, posible. Sí. Claro. Vale, sí. Eh, primero, claro que sí, toda la información que nosotros podamos brindarles, todos nuestros canales están abiertos. Eh, en principio, el ciclo de webinarios es un ciclo complementario de información. Tratamos de hacer un, tema de, un, un trabajo de pedagogía, pero me parece que estamos también haciendo un, pro, un programa de capacitación para, las, para los entes territoriales. Entonces, si puedes, por favor, regalarme tu correo por el chat. Con mucho gusto te hago llegar la información. Sí, sí lo he, o sea, lo he enviado, mi correo, y por eso me doy cuenta de que no me han enviado ningún tema ni tampoco invitación. Entonces, ¿cómo, o sea, no sé cómo haría para que, para te, estar pendiente de ustedes eh, en las próximas eh, webinars que, haya, que hayan durante el tiempo que tú me dices? Claro, nosotros estamos publicando eh, la información, la invitación y los links de inscripción, los estamos publicando en las redes sociales de país, nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir en Facebook, ahí estamos publicando toda la información, pero como te indico, en todo caso, si quieres, eh, por el chat me puedes dejar tu correo electrónico y con todo el gusto del mundo te dejamos la información sobre las capacitaciones para que puedan acceder a ellas. Perfecto, muchas gracias, muy amables. Vale. De pronto alguien más quiere comunicarnos algo, contarnos algo o hacer alguna pregunta. Doctor, mire, me parece muy oportuno este espacio para decir que es muy importante que cuando se hacen estas convocatorias se hagan de manera oficial. Eh, este link de inscripción al departamento llegó vía WhatsApp y creo que con fin de, de darle pues toda la importancia y que se reciba pues también eh, a los correos electrónicos de las de los diferentes municipios, por ejemplo, en este caso el departamento del Meta, sería muy importante que llegara de manera oficial desde de, de la desde la entidad que tenga pues obviamente la competencia y la responsabilidad de difundir la información. Pues, eh, infortunadamente, John, eh, como es que les dejo la, la solicitud de una manera muy respetuosa. No, claro, John, es totalmente, totalmente aceptada y de mi parte está que vamos a hacer todo lo posible para que les llegue la información. Le agradezco antes que nos haya hecho notar que de pronto no está llegando de manera oficial la convocatoria a estos espacios para ver con quién podemos aliarnos o con quién podemos eh, ver la forma de articular que se les invite oficialmente a ustedes y a las demás entes territoriales del país para que asistan a estos espacios de, de, de, de pedagogía y también a los otros espacios que hay de capacitación. Muchas gracias, doctor. A ustedes, yo a ustedes, a Dels y a todas las personas que, que, que asisten hoy al espacio. Les agradezco inmensamente que nos hayan acompañado, que hayan estado en la disposición de, de, de escucharnos. A Mario por haber hecho un espacio en su agenda para venir a darnos todas las consideraciones al respecto que son todas muy pertinentes y muy relevantes para poder comprender que esto no es desarticulado, que esto es un trabajo que tiene un ámbito y un implica, tiene implicaciones constitucionales, que toca con otras partes del ordenamiento legal y que no se puede entender de forma aislada, que además es muy relevante porque el grupo de población que se está protegiendo, que se está, la que se le están garantizando los derechos, es un grupo poblacional muy importante dentro de la realidad del país. Mario bueno, Ricardo, muchas gracias. gracias por la invitación. Muchísimas gracias por haber, por haber hecho el espacio en la agenda, Mario. Eh, si de pronto no hay más preguntas en, en, en el chat o, o algún otro comentario, eh, yo creo que podemos dar por terminada la sesión. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y eh, les estaré enviando a los correos electrónicos que dejaron en, en, en el formulario de, de asistencia, les estaré enviando la información relativa a las capacitaciones para que puedan continuar con el ciclo de, de, de pedagogía. Muchas Gracias, buenas noche. Muchas gracias, feliz noche para todos. Gracias Luis, hasta luego. A ustedes que estén muy bien, muchas gracias. Yes. Doctor. Dígame John. Los perfiles de los profesionales. John, ¿Se, se, se, se le fue el Se ¿Me puede por favor repetir? El, el perfil, ¿me escucha doctor? Sí, ahí sí. El perfil de los profesionales que hacen las valoraciones de apoyo, ¿cuál debe ser? ¿Psicólogos? ¿Y hay otro? En principio, las valoraciones de apoyo son unas evaluaciones contextuales que no solamente abarcan perfiles psicológicos. Lo ideal sería que dentro del equipo que se designe dentro de los entes territoriales o la entidad que va a realizar las valoraciones de apoyo, haya personal interdisciplinar de tal forma de que se puedan atender desde la perspectiva psicológica, que se pueda de pronto hacer una evaluación jurídica de los actos jurídicos que se pretenden hacer y para los que se pretende evaluar la necesidad de apoyos, eh, trabajadores sociales, todos los ámbitos de los contextos de vida que podamos abarcar de la persona van a ser muy útiles para poder realizar la valoración de apoyos. Vale, doctor. Muchas gracias. Muy completa la respuesta. Muy amable. Vale, ya. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Feliz día.